es una fantasía de gay verse de otra manera. No, para, para mí, para sentirme bien. Yo. Alexa. ¿Qué me dices de las enfermedades de transmisión sexual? Eh, bueno, son un tema de que la gente tiene que conocer más que existen, deben cuidarse de las enfermedades. Y tú te proteges? Por supuesto, 100%. No tenemos nada diferente. Alexa. 32. La sociedad no está adaptada a tener que lidiar con los gays, pero bueno, nosotros lo único que pedimos es respeto. Por lo demás, hemos vivido toda la vida siendo recriminados y. Nos afecta de alguna manera, pero de otra seguimos para adelante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tu en tu descendencia un futuro. Sí. Quisiera tener un baby, aunque sea adoptado. ¿Y tu situación económica te permite te adoptar un, un niño? Imagínese usted en este país no, pero espero que en otros sí. Gay. ¿Trabajo? Sí ¿Dónde? En un hospital psiquiátrico ¿Haciendo qué? Asistente sí. Tres años ¿Y te ha ido bien en el trabajo? Al principio hubo un poco de rechazo Pero ya... Creo una existencia, creo en Dios, no hombre lo ni él. Bueno, el mensaje que le doy a los es que nosotros somos seres especiales, que nunca cambian por nadie, nunca se dejen discriminar por nadie, ni maltratar por nadie, que nosotros somos especiales, solamente ellos dicen que somos diferentes, pero somos iguales porque somos seres humanos.